Hola a todos, mi nombre es Francisco Cofré, soy egresado de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Santiago y este es el primer video tutorial de Microsoft Excel. Comencemos. Para abrir Excel, debemos presionar la tecla Inicio de Windows y escribir SXC y con esto debiera aparecer el programa. En caso contrario, también podríamos presionar la combinación de teclas Windows más R y escribir Excel. Se presiona Enter y el programa se abre. Al abrir el programa nos vamos a encontrar con una grilla de celdas conformada lógicamente por filas y por columnas, a las cuales también en sistemas de bases de datos se les llama registros y a las columnas se le llama campos. En cada una de estas celdas nosotros podemos escribir distintos tipos de información, pueden ser texto, pueden ser números o bien pueden ser fórmulas. E incluso existen algunas otras opciones más especializadas que quizás veremos en los siguientes tutoriales. En este curso en particular veremos tres secciones, la primera serán movimientos y selecciones, la segunda serán fórmulas y la tercera parte será la generación de un histograma a partir de lo que ya sabemos. Muy bien, comenzaremos con movimientos y selecciones. Lo primero es que nosotros podemos seleccionar cualquier celda y cuando está seleccionada escribir algo de información, lo que sea para movernos a través de esto, en este caso vamos a dejar el mouse de lado y lo ocuparemos lo menos que se pueda ¿muy bien? entonces, para salir de una celda en la cual se está escribiendo nos podemos mover con las flechas de dirección hacia cualquier lado otra forma de hacerlo es ir hasta la celda donde queremos escribir escribimos lo que sea y para salir de esta podemos presionar ENTER y nos vamos hacia abajo podemos escribir y presionar SHIFT ENTER y nos movemos hacia arriba Podemos escribir, presionar TAB y nos moveremos hacia un lado. Y lógicamente si escribimos algo y, y apretamos SHIFT y TAB nos moveremos hacia atrás. De esta forma yo me puedo mover por las casillas tanto con las flechas de dirección como con las teclas ENTER, SHIFT ENTER, TAB o SHIFT TAB. Lo de TAB y SHIFT TAB es interesante, o sea la combinación de TAB y ENTER, porque si yo estoy en esta celda apretó Escribo algo, presiono Tab, presiono escribo algo presiono Tab, escribo algo Y ahora presiono Enter Volveré al lugar donde me encontraba en un inicio Pero un registro más abajo Puedo seguir escribiendo, seguir escribiendo Y aquí presionar Enter Y vuelvo a la casilla de abajo en la, en la misma columna Otra cosa que se puede hacer es escribir fórmulas La fórmula más básica de todas es el igual y de hecho para poder escribir cualquier fórmula en cualquier casilla hay que comenzar con igual. Es decir, si yo escribo igual en una de estas casillas, puedo, vamos a dejar el mouse de lado, puedo moverme hacia arriba o hacia el lado o hacia cualquier lugar, y me voy a empezar a mover y en la celda donde estoy se va a escribir el valor o la posición de la celda en la cual, a la cual me estoy refiriendo cuando la selecciono presiono ENTER y con esto esta celda está referida a la celda E5 si yo cambio el texto me va a cambiar lógicamente en la celda H12 por tanto si yo quiero escribir el signo igual o empezar una celda con el signo igual pero que sea en modo de texto si lo escribo solo no me va a decir nada pero si escribo igual y quiero escribir J. Me empieza a tirar unos errores. Entonces, para hacer eso, yo escribo primero un apóstrofe, luego escribo igual J, y me lo escribe. Esa es una forma. La otra forma es escribir igual, abrir comillas, escribir igual J, cerrar comillas. Son las dos opciones. Una es entre comillas y otra es partiendo con una apostrofe antes de lo que yo quiero escribir en Excel podemos hacer selecciones múltiples para eso tomamos el mouse mantenemos clic presionado seleccionamos el rango que queremos seleccionar y luego eso soltamos si cuando seleccionamos todo esto presionamos la tecla suprimir se va a borrar toda la información y si nos movemos hacia un lado vamos a salir de esta celda en blanco hacia alguno de los lados donde nosotros presionemos en este caso hacia la derecha para hacer esto mismo con el teclado nosotros nos ubicamos en la celda donde queremos comenzar la selección mantenemos presionado SHIFT y nos movemos hacia el lado o hacia abajo okay. cuando soltamos SHIFT no pasa nada entonces otra forma de seleccionar es seleccionando el primer la primera celda del rango, ubicarnos sobre la última con el mouse, presionar Shift, y mientras se mantiene presionado se hace clic. Esto sirve para selecciones grandes, por ejemplo desde aquí, me muevo hacia una casilla lejana, aprieto Shift, aprieto clic, y con esto tengo una selección más grande. ¿Okay? Muy bien, si hacemos una selección... Si nosotros presionamos las flechas de dirección Nos saldremos de la selección Sin embargo Si presionamos Enter Nos vamos a mover dentro de la selección Si presionamos Shift Enter Nos vamos a mover dentro de la selección hacia arriba Si presionamos Tab o Shift Tab Nos vamos a ir moviendo Esto es bastante útil Cuando tenemos que cambiar información en celdas múltiples Muy bien Entonces ya que tenemos la selección realizada Nosotros podemos escribir algo Luego de eso presionar ENTER, escribir la celda de abajo, presionar ENTER y seguir hacia la celda de abajo o movernos hacia otra celda donde queramos escribir. Saldremos de la selección y mostraremos, ya que sabemos cómo usar la tecla SHIFT para hacer selecciones grandes, mostraremos cómo usar la tecla CONTROL para hacer selecciones múltiples. Por ejemplo hago una selección, presiono CONTROL, lo mantengo presionado y voy haciendo una selección más grande. Okay. si combinamos las teclas control y shift en conjunto con el mouse podremos hacer clic presionar shift hacer una selección soltamos shift presionamos control hacemos clic presionamos nuevamente shift hacemos clic jugando con control y shift podremos hacer diferentes selecciones por ejemplo si hago clic acá sin apretar control van a salirse las otras selecciones y voy a quedar sin nada entonces selecciono control selecciono control marco suelto shift clic y así puedo hacer una combinación de selecciones bastante compleja muy bien pero esto tiene una utilidad y es que podemos escribir la misma información en distintas celdas entonces vamos a hacer una selección múltiple con shift perdón, con shift Luego de eso, escribiremos un valor, un valor cualquiera, por ejemplo, Santiago. Y si queremos repetir esta información en todas las celdas seleccionadas, vamos a apretar Control-Enter. Con Control-Enter la información se multiplica en todas las celdas que tengo seleccionadas. ¿OK? Control-Z para deshacer, hago una selección, Control-Selecciono, vuelvo a seleccionar... Control y Shift. Si ahora presiono Enter, me moveré dentro de la selección. Si aprieto Shift Tab, me moveré dentro de la selección hacia atrás. Y voy a ir variando en el orden en los cuales las celdas fueron seleccionadas. Sin embargo, si en cualquiera de estas yo escribo una información, una información cualquiera, y presiono Control Enter, la información se va a copiar a todas las celdas que estaban seleccionadas. Okay. Y ahora que tenemos esta, toda esta información escrita, nosotros nos podemos mover con el teclado y podemos hacer selecciones y movimientos rápidos con, la tec con las teclas Control y Shift. Cuando, cuando no tenemos nada seleccionado, la tecla control nos permite desplazarnos rápidamente en la información. Y esto a través de. ...de lo que son los frenos, ¿ok? O al menos nosotros le llamamos frenos. Tú te mueves, por ejemplo, a este lugar... ...presionas control y te mueves hacia la derecha... ...llegarás a la última celda ocupada con información de ese grupo de información. Si presionas control y nuevamente hacia la derecha... ...te moverás hacia la primera del grupo siguiente de información. Entonces vas a ir saltando entre el principio y el final de cada uno de los grupos con data... Si te mueves hacia arriba y hacia abajo es lo mismo. Sin embargo, si hacia abajo no hay nada, llegarás al final de la hoja. Porque no tienes una casilla que te frene. Y de ahí viene el nombre que nosotros le damos, que estos son frenos. Entonces, llego, llego al final de la hoja. Y me puedo desplazar rápidamente presionando la tecla control. Y al final de la hoja, al final de las filas. Al final de las columnas, hacia cualquier lado muy bien, junto con la tecla control la tecla shift servía para seleccionar pero si quiero hacer selecciones rápidas, vamos a llenar con, con algo más si quiero hacer una selección rápida yo presiono shift puedo seleccionar, pero si presiono con shift más control y me muevo hacia la derecha voy a hacer la selección completa del rango que tiene, que tiene datos si mantengo un presionado y presiono hacia abajo llegaré hacia la última celda que tiene datos pero referida a partir de esta es por eso que cuando yo hice control shift y hacia abajo no llegué hasta esta última casilla se puede expandir escribiendo algún otro tipo de información acá control shift hacia la derecha y luego hacia abajo debería llegar solo hasta acá y si presiono nuevamente hacia abajo llego hasta el final de la hoja porque desde la celda de la cual estoy empezando no hay un freno más abajo que este ¿Okay? Si parto de esta, debiera detenerme hacia la derecha. Primero aquí, luego acá, luego aquí y luego acá. Y si pongo algo acá. Cuando baje, choco acá y choco acá. Espero que hasta ahora se entienda eso. Muy bien. Otra cosa que se puede hacer para desplazarse a través de la información es presionar la tecla F5. Si yo aprieto F5, me aparece un cuadro que dice IRÁ. Y por ejemplo, yo quiero ir a la celda M20, escribo M20, presiono ENTER y llego hasta esta celda. Esto es muy útil cuando tengo muchos datos o quiero rellenar cierta información. Por ejemplo, quiero hacer un rango de información, desde llenar los datos desde el 1 hasta el 100. Podría bajar con la rueda, buscar el 100 presionar SHIFT, hacer clic y luego de eso escribir la información y presionar Control ENTER como ya lo hemos visto pero estar buscando la celda es un tanto molesto entonces con que yo aprete F5, me vaya hasta la A100 luego presiono Control SHIFT y hacia arriba como pueden ver la celda de la cual comienza la selección es la celda A100 desde ahí partí, pero me puedo desplazar con SHIFT ENTER o con ENTER hasta llegar a la 1 y en realidad, donde sea, voy a copiar la misma información. Escribo un dato, control, enter, y se copia en todo este rango. ¿Ok? Y finalmente, otra cosa que se puede hacer es a este rango darle un nombre. Presionando control, shift, hacia abajo. Botón secundario, si quiero tienen el teclado mejor. Definir nombre. Y le doy algún nombre a este rango. ejemplo, rango 01. Rango 01 aceptar, y dice que hace referencia a la hoja 1 que es la hoja en la cual trabajamos desde el A1 dos puntos hasta el A100 se acepta, y con eso aquí en la pestaña fórmulas, hay un administrador de nombres donde están todos los nombres que nosotros estamos dando, y dice el nombre y a la celda a la celda en la cual está referida ok bueno, esa parte todo lo que hemos visto hasta ahora es lo primero es movimientos y selecciones ahora vamos a pasar a la parte de fórmulas para esto comenzaremos llenando algunas casillas con información desde el rango A1 hasta el, hasta el B20 nosotros escribiremos una determinada información que en este caso será un número aleatorio un número aleatorio entre 0 y 1 para esto existe una función de Excel llamada aleatorio como tenemos la selección hecha presionamos igual y escribimos aleatorio ahí aparece aleatorio y aleatorio entre entonces la gente usualmente hace doble clic acá ok pero no es lo que yo recomiendo porque es poco práctico estar jugando con el mouse mientras uno escribe una fórmula entonces se escribe igual aleat se selecciona la función moviéndonos hacia arriba o hacia abajo la función que quiero usar, y cuando estoy sobre ella presiono tab con la tecla tabulación aparece la fórmula completa, cierro paréntesis si aprieto enter lo voy a escribir solo en la primera celda ok y tendría que hacerlo uno a uno pero como ya dijimos, podemos escribir aleatorio cerrar paréntesis y presionar control enter con esto todas las casillas tienen un número aleatorio entre 0 y 1 la función aleatorio es muy particular Porque depende de todas las otras celdas que están en este Excel Entonces si yo escribo acá un dato cualquiera Todos los datos aleatorios debieran cambiar Y así ocurre, cambian. Entonces, para que estos no cambien Luego de escribirlos Nosotros podemos copiarlos con control C Y luego de eso pegarlos como valores Entonces, para pegarlos como valores Me pongo en la celda donde quiero pegar o donde quiero que comience este pegado me voy donde dice pegado especial y busco valores también se puede hacer directamente posicionándonos sobre el 1, 2, 3 que aparece acá o en la ficha pegar donde está el 1, 2, 3, pegar valores ok cuando está, está en esta hormiguita rondando este rango quiere decir que yo entré a un modo de Excel que se llama el modo copiar-pegar para salir de este modo, yo puedo, tengo que presionar la tecla escape, ¿okay? si no presiono la tecla escape, la selección aún está en copia y yo puedo pegarla nuevamente, y la puedo pegar en varios lados, ¿okay? pero si aprieto escape, salgo del modo copiar pegar y ya no me permite nuevamente pegar, no es como el Word donde esto queda guardado en un portapapeles. ¿okay? entonces vamos a borrar esto y veremos que cuando yo hago una selección de una cantidad de datos en la parte inferior del Excel hay una barra de estado esta barra de estado me dice el promedio de los valores que se encuentran acá un recuento de las celdas no vacías y la suma de todos los valores ok por tanto Vamos a llenar una cantidad de datos. Nuevamente, aleatorio. aleatorio. Esta cantidad de datos aleatoria. La vamos a copiar. Un pegado especial como valores. Y saldremos de la selección. Entonces, ahora vamos a ver las fórmulas de Excel. Ya conocemos la primera función que es aleatorio. Entonces, vamos a partir con fórmulas básicas. La primera... Va a ser igual a el número de datos, entonces escribiremos número de datos y escribiremos igual contar. Ok, cuando escribimos la función, si movemos con las flechas de dirección, vamos a salir a buscar las celdas que queremos. Ok, y podemos hacer la selección más rápido con control y shift. ¿ok? Cerramos, guardamos. Luego de eso. La función suma, igual suma, vamos a buscar los datos. Suma, okay. igual, eh, perdón, la función, <ríe> contar, contar, contar, la función suma está referida solamente a este rango, al igual que la función de número de datos. ¿Qué pasaría si yo me pusiera a escribir más datos acá y no los contemplé acá? Excel automáticamente me avisa acá que la fórmula omite celdas adyacentes. Entonces esta, esta, esta fórmula de número de datos que es contar debería estar referida a toda la columna. ¿ok? Para referir una función a toda una columna, vamos a contar, y si es la columna A la que queremos seleccionar, nosotros escribimos A dos puntos A Y se cierra el paréntesis Por eso como pueden ver Está referida a toda la columna A Y para la suma, lo mismo A dos puntos A Y hace la suma completa Algo que no había mencionado Es que para hacer la selección de toda una fila O toda una columna con el teclado Yo me posiciono en la celda En la cual quiero seleccionar por ejemplo la columna Y presiono shift más espacio es decir con shift espacio se selecciona la, la fila para hacerlo con la columna es con control y espacio okay. ahora si tengo un rango grande con valores puedo hacer una selección así y presionar control y espacio me selecciona todas las, todas las columnas si selecciono esta cantidad de celdas y presiono shift espacio me selecciona todas las filas y si quiero seleccionar un rango que está encerrado por estos el, el rango que encierran en todos estos datos presiono Control Shift y Espacio y si lo vuelvo a apretar me va a seleccionar toda la hoja con los datos entonces vamos a borrar esto para seleccionar esto rápido dijimos Control Shift Espacio suprimir ok entonces para seleccionar columnas nuevamente si yo borro esto y escribo contar me voy hasta acá, presiono control espacio, me selecciona toda la columna. ¿Ok? Entonces vamos a borrar estos dos datos. Y ahora, aparte de la suma, nosotros podemos obtener el promedio. Entonces ponemos igual a... Promedio. Vamos a, vamos a cualquier lugar de la columna A, presionamos control enter. Y obtenemos el promedio. Vamos a cortar con control X y pegarlo acá. Promedio y luego del promedio, um, luego del promedio tendremos la varianza igual var. Y aquí tenemos var p, var s, var a, var pa. Entonces, var p representa la varianza de la población y var s la varianza de una muestra para estimaciones. Entonces, vamos a elegir var p porque asumiremos que son todos los datos en la celda al lado. Bar P. Um, bar P de a Y con eso tengo la varianza. ¿Qué representaba la varianza? Lo veremos cuando estemos haciendo el histograma. Otra función, varianza. La desviación estándar se puede calcular con la función desviación estándar igual desvest P, que es la desviación de la población de las AA. O bien con la función con la función raíz igual raíz. Y si elijo raíz, elijo la varianza, debería dar el mismo dato. Otra función que existe en Excel, aparte de las básicas, es la función suma producto. Copiaremos, tomaremos unos datos acá, 1, 2, 3, 4. Si escribimos sum prod, igual suma producto, tab, pide matrices, matriz 1, punto y coma, para elegir las, la, la siguiente matriz. En algunos Excel puede estar con coma, eso se puede cambiar en la configuración regional y de idioma del sistema. Se selecciona la matriz 2, cierra, y con eso dice que es 20. Entonces, hagamos la prueba. Eso por esto. Para arrastrar las fórmulas, me posiciono en la celda, en el cuadrito pequeño que está acá, la mantengo presionado clic y la arrastro hacia abajo. Okay. Con eso, tengo G3 por H3, escape, doble clic acá, G4 por H4, G5 por H5, G6 por H6. Y la suma de todos estos, igual a suma, tab, La suma de todos estos es igual a 20. Entonces suma producto básicamente lo que hace es un producto escalar o producto punto entre dos vectores. Donde se multiplican cada una de las componentes homólogas y la sumatoria de estas es el resultado. Muy bien. Ahora que ya sabemos arrastrar fórmulas con el mouse. Con el mouse. Vamos a tratar de entender cómo manejar esto con el teclado. Muy bien. Por ejemplo. Si yo escribo la fórmula G3 por H3, presiono Enter, solamente la voy a escribir en esta casilla. Y si quiero arrastrarla, yo me posiciono sobre la primera, mantengo Shift, selecciono todas las que quiero hacia abajo, hacia hasta donde la quiero arrastrar y presiono Control J. ¿Ok? Control J. ¿Cuál es el problema del Control J? El problema es que si esto tiene algún determinado formato, que yo solamente lo quiero para esta casi y no para las otras, yo me, me, me ubico hacia abajo, hago toda la selección, presiono control J y me copia los formatos. Y no es lo que quiero. Control Z para deshacer. Puedo tomar la selección y presionar la tecla F2. Okay. Con F2 entro a editar la fórmula. Como ya tengo toda la selección hecha, puedo presionar Control-Enter. Y lo que debiera hacer esto, tal como antes copiaba un valor, ahora copia todas las fórmulas en todas las distintas celdas que tengo acá. Si presiono Control-Enter entonces, se copian las fórmulas. Sin embargo, no se copian los formatos, que es lo que estábamos buscando. Existe un botón acá que es copiar formato. Si lo presiono una vez y aprieto acá, me copia el formato. Supongamos que quiero copiarle a muchos lugares el formato, doble clic en copiar formato y voy seleccionando tanto lugares como rangos, ¿Okay? Se si me escape salgo del modo copiar formato, copiar pegar formato, ¿Okay? Muy bien, acabamos de ver el uso de la tecla F2, la tecla F2 es muy útil en Excel, de aquí en adelante debía ser una tecla que generalmente se, tuviese, se tendría que usar, por tanto lo que se recomienda es que la mano izquierda de uno se maneje entre las teclas control, shift, alt, tabulación, escape, F2 y F4. Es decir, toda la parte izquierda del teclado, desde el espacio hacia la izquierda. Si yo aquí presiono F2, entro a editar la fórmula. Si aprieto escape salgo. Bajo, aprieto F2, entro a editar la fórmula y puedo ver a las celdas a las cuales está referida esta fórmula. Escape, bajo F2, escape, bajo F2. Si yo estoy escribiendo una fórmula y quiero hacer la suma, por ejemplo, de este valor, de este valor, este valor y un valor fijo definido por mí, escribo igual esto más, y ahora sin mouse, esto más esto, más 300 más esta de acá. ¿Qué pasa si ahora yo quiero quiero editar este 300 y ponerlo como 400 sin el mouse si yo me muevo hacia la hacia la izquierda uh, se me va a mover la celda la casilla del H3 hasta el G3 y no es lo que yo quiero entonces presiono F2 y al presionar F2 lo que hago es entrar a la fórmula a editarla manualmente se me muevo 400 me posiciono en la última, presiono F2 y si me muevo ahora me va a tirar un problema. Eso es normal porque no tengo una celda. Si me muevo hacia arriba o hacia abajo, a ver, aprieto F2, me muevo hacia dos lados, solamente puedo evitar la fórmula. Si aprieto F2 nuevamente, voy a salir al modo en el cual salgo a buscar celdas. Por tanto, si me muevo hacia arriba o hacia abajo, Voy a salir a buscar celdas Pero como la fórmula no está completa No tiene un signo más, no tiene nada Lo que hace es salirse de la celda F2 entonces Me puedo mover F2 nuevamente, salgo a buscar celdas Pero para buscarlas necesito un operador Por ejemplo, un más Y con esto si me muevo hacia arriba o hacia abajo Saldré a buscar las celdas Más, salgo hacia arriba o hacia abajo Voy a buscar celdas Más, 20, más Salgo a buscar celdas si quiero modificar ese 20 presiono F2 Me muevo hacia los costados 40 Si quiero agregar algo más Tengo que apretar primero el operador Que sería un más, un por, un dividido, lo que sea F2 nuevamente Y me, me vuelvo a mover hacia la parte externa Ese es el uso de F2 También existe el uso de F4 Por ejemplo, aquí multiplique en todo momento por un 2 Si yo pongo un 2 acá Y quiero que siempre se multiplique por ese valor 2. Yo puedo escribir igual este valor por 2. Si arrastro la fórmula, arrastra ambos valores. ¿Ok? Pero si yo quiero fijar esa celda, F2. A F2. Si yo presiono F4 me aparecen unos signos pesos delante del G y delante, del delante del 1 eso quiere decir que está fija tanto la fila como la columna no ENTER y si arrastro la fórmula y la voy revisando lo que hace es que la celda superior se quede fija ok vamos a escribir otros valores acá aquí vamos a escribir otro valor Okay. y acá vamos a hacer el producto de el G3 por el valor de amarillo y más abajo el producto del G4 por el valor en amarillo entonces vamos a escribir igual a esto por hacer de arriba la fijamos presionamos enter si yo la rato hacia abajo y luego hacia el lado veamos cuál es el resultado se están multiplicando los de la primera columna por el 2 Y luego los de la segunda columna también por el 2 Oh, pero yo quería que se multiplicaran los de la segunda columna por el 4 No por el 2 Entonces Lo que se hace en este caso Se multiplica el G3 por el G2 O sea, por el G1 Se fija con F4 Y se vuelve a presionar Al volver a presionarlo Dejo solamente fijando la fila Y la columna queda libre De esta forma, presiono Enter Luego para arrastrarla hacia abajo F2, Control Enter O Control J, ahí la opción la elige cada uno Y luego eso para irme hacia el costado Lo arrastro con el mouse Y los valores cambiaron Y eso es porque ahora se está moviendo se mantuvo fija la fila para el, para el valor por el cual estoy multiplicando, pero la columna está variable. Por tanto, al moverme hacia el lado, varía. Otra forma de haber hecho esto es haber seleccionado todo esto. Enter, F2, Control, Enter. Y, hacemos el mismo, y obtenemos el mismo resultado. Por tanto, a modo de resumen, la tecla Control sirve para desplazamientos rápidos. La tecla Shift sirve para selecciones. Control-Enter sirve para copiar los mismos valores en diferentes rangos de datos. Se pueden, obtener, se pueden copiar las fórmulas también con F2 Control-Enter o se pueden arrastrar la fórmula seleccionando el rango y presionando Control-J copiando los formatos y al hacerlo sin Control-J sino que con Control-Enter no se copian los formatos. Las funciones básicas que hemos aprendido ahora es contar una serie de datos la suma de una serie de datos cuando se ocupa este contar lo único que hace es contar los valores numéricos dentro de un rango ok por tanto si yo aquí pusiera letras no me los contaría ¿OK? para hacer ese conteo existe la función que dice contar a la función contar a control espacio para seleccionar todas las columnas la función contar a me cuenta todo incluyendo los valores lógicos y el texto la suma de los datos solamente va a ser la suma de los números promedio, varianza desviación eh, desviación y la suma producto okay. con eso terminaríamos la parte de lo que son las fórmulas y ahora debiéramos ver la parte de lo que es el histograma para este histograma lo que haremos es primero enseñar la función contar, la función contar si -sí, y la función contar si -sí conjunto entonces Vamos a escribir números aleatorios entre 0 y 100, números enteros, en la, cel, en la, en la columna A. Por tanto presionamos F5, vamos hasta la A100. Control Shift, presionamos hacia arriba y escribimos igual aleatorio.Entre. punto entre. Como dijimos, cuando aparezca la, cas la casilla con varias funciones, no podemos mover hacia arriba o hacia abajo y presionar tabulación para elegir la función que queremos. Aleatorio entre 0, 100. Cerramos paréntesis y si apretamos enter, nos vamos a ir a la primera y seguimos apretando enter, vamos a movernos dentro de la selección. Si presionamos shift, enter, volvemos y si que estamos ahí, en la casilla en la cual escribimos el dato, presionamos f2 y presionamos control enter. Con esto la fórmula se copia en toda la extensión. Presionamos enter, llegamos a la primera celda, presionamos control c, copiamos y luego ahí mismo pegamos los valores. De esa forma, esto ya no se modifica al cambiar alguna celda ¿OK? Entonces, vamos a elegir un límite superior, que en este caso va a ser 40 Y un límite y límite inferior, que en este caso va a ser 10 ¿OK? Entonces este va a ser el límite superior y este va a ser el límite inferior Todo lo que tenga que ver con formato no lo vamos a ver porque es demasiado básico Esto es una, una cosa que van a manejar ustedes a, a gusto suyo Esto no tiene nada que ver con fórmulas de Excel entonces, vamos a elegir los números que son menores a 40 ¿OK? Igual, contar, contar si sí. um, Vamos a elegir un rango, que en este caso sería toda la columna A Para eso presionamos control, espacio Y el criterio, <coughs> para escribir el criterio Vamos a escribir un bloc de notas Si nosotros escribimos una casilla, por ejemplo, b 5 o C1 lo que va a hacer es contarme todos los valores que son iguales a C1. Pero si yo quiero que sean menores a C1, entonces lo que tengo que hacer es escribir lo siguiente. Dos puntos, menor, cierre, comilla, C1. Y con esto debiera contarme los mayores a C1. Porque al final lo que está haciendo con esto es generar una cadena. Donde toma la parte de texto de esto y la parte formulística de esto de acá vamos a hacer la prueba es probable que no resulte esta función ya me ha dado varios problemas antiguamente siempre me ha dado muchos problemas pero ahí me los contó 42 datos menores a c1 ¿OK? si yo copio y pego acá abajo voy a pegar la fórmula pero ahora quiero los números mayores a c2 ¿OK? para entrar a editar la fórmula se presiona F2 y nos movimos a través de la, del texto okay. y si yo quiero contar todos los que están entre esos valores tengo que ocupar la función contar.si.conjunto .sí donde ocupo el rango de criterios 1 que sería control espacio toda la columna A el criterio sería comillas mayor cierre comillas escribo el ampersand que es el símbolo de acá c 2 después envíe un rango de criterios para 2 me voy acá, presiono control espacio y el segundo criterio va a ser igual a que sea menor cierre de comillas ampersand y elijo el límite superior con esto debiera contarme todos los que están en ese rango que debieran ser 31 podría haber una variación si es que pusiéramos en vez de mayor pusiéramos mayor o igual o menor o igual para considerar la, los valores que sean Iguales a 40 o iguales a 10 okay. Entonces Ahora que tenemos todos estos datos vamos a comenzar Con el histograma Vamos a seleccionar estas dos Estas dos columnas Control espacio y se pueden eliminar Y vamos a comenzar Para un histograma primero necesitamos hacer Una estadística básica Entonces, número de datos Ya sabemos que es igual a contar con a a. el igual el número de datos luego de eso debiéramos calcular la suma igual suma a, a. después debiéramos sacar el promedio o la media igual a promedio de a, a. luego de eso la varianza ...igual a bar.p, ...porque son todos los datos... ...y la varianza, como sabemos... ...representa... Eh, ...a ver, como sabemos... ...respecto a la media... ...respecto a la media, existe, existen datos que están por sobre y por bajo de la media... ...entonces lo que se hace es tomar las diferencias con respecto a la media de cada uno de los datos... Y como pueden haber diferencias superiores a cero o inferiores a cero Es decir, positivas o negativas Para que todas estas sean positivas se elevan al cuadrado Entonces se hace la suma de todas las diferencias con respecto a la media al cuadrado Y se dividen por el número de datos Entonces la varianza sería un promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media Y por tanto la varianza, que es igual a la raíz A la raíz de la... Es decir, la desviación estándar, que sería igual a a la raíz de p, a, a al mismo valor entonces esta desviación estándar representaría en términos prácticos no quiere decir que así sea representaría un estimativo de un promedio de las desviaciones con respecto a la media ¿ok? otra cosa que necesitamos para hacer esto es igual al dato máximo que es igual a primero al mínimo mínimo igual min a, a. y el máximo que es igual a MAX AA a, mínimo y máximo y lo último sería el número de intervalos del histograma y el número de intervalos del histograma se puede determinar a través de Sturges o a través del de criterio de la raíz en este caso ocuparemos el de la raíz raíz del número de datos y en este caso serían 10. Por tanto, intervalo 1, 2, oh, Excel, si sí, encuentra una secuencia lógica y se arrastra hacia abajo, sigue escribiéndola solo. Por tanto, en este caso, haremos una secuencia lógica del 1 hasta el 10. ¿Ok? El rango, lo había olvidado. El rango o la amplitud del rango... La amplitud de cada uno de estos intervalos va a ser igual al máximo menos el mínimo. Dividido por el número de intervalos. Es decir, 9.7. Okay, entonces aquí tenemos un mínimo, un máximo y una marca de clase. Un muy bien. En el primer intervalo el mínimo va a ser igual al mínimo de todos los valores. El máximo de este intervalo va a ser igual a este mínimo más la amplitud del intervalo. El mínimo del siguiente intervalo va a ser igual al máximo del anterior. Y este de acá va a ser igual a el mínimo menos la amplitud. Este va a ser igual al de arriba y este va a ser igual a este otro más la amplitud y se va a repetir por tanto, lo que combina hacer en este caso es que esta celda sea igual al máximo del intervalo anterior y debería arrastrarse hacia abajo esta fórmula F2, control, enter con esto podemos ir revisando que es igual al anterior y para el máximo será igual al valor que se encuentra a su izquierda más el valor de la amplitud pero fijo de esta forma, si seleccionamos todo, F2, Control ENTER, obtendremos que es igual al valor del costado más el valor fijo. Y eso se puede ir con F2. ¿okay? La marca de clase va a ser igual al promedio de estos dos. En la parte inferior también, en la parte inferior también. Por tanto, se pueden seleccionar todos estos datos y poner que son iguales la dos, el producto de los dos del costado se presiona, control enter y se copia para todos. Para apartarle jugar un poco los decimales, oh no sé en qué estaba pensando. Promedio de los dos valores de del lado, control enter. Ahí está, de verdad, no sé en qué estaba pensando cuando estoy esto. Marca de clase Ahora, para hacer el conteo De los datos, que sería la frecuencia Y la otra sería la frecuencia acumulada Vamos a ocupar la función Contar si -sí conjunto O la función suma producto Existen dos formas La primera va a ser con Contar si -sí conjunto Entonces, para hacerlo más fácil para nosotros Vamos a seleccionar todo este rango Ya dijimos Control-Shift-Espacio, selecciona todo el rango que está encerrado por datos botón secundario, definir nombre le vamos a definir un nombre, un nombre sencillo ZX ¿Okay? entonces para el contar si -sí conjunto le dijimos contar, buscamos contar si -sí conjunto el rango de criterio 1 va a ser igual a ZX, lo escribimos directamente y el criterio 1, aquí empieza a ponerse un poco complicado abre comillas mayor que el límite inferior mayor, Cierra comillas Ampersand El límite inferior Punto y coma Rango criterio 2 Nuevamente ZX El criterio 2 va a ser igual a Abrir comillas Menor o igual Cierra comillas Ampersand Se elige el máximo ¿Ok? Se cierra y se presiona Enter nos vamos a donde dice fórmulas administrador de nombres podemos ver que el rango 01 era antiguo lo podemos eliminar zx el que estamos ocupando ahora está fijado está fijo con signo peso por tanto quiere decir que si yo arrastro la fórmula no debiera tener problemas y debiera siempre ocupar el mismo rango como pueden ver el mismo rango no se está yendo hacia abajo en este sector ¿Okay? La suma de todos estos, si lo seleccionamos y vemos en la barra de estado, deberían ser la totalidad de los datos, pero no están. Y eso es lógico porque estoy poniendo mayor y menor o igual. Entonces en el primer intervalo, solo en el primero, debería ser un mayor o igual, de manera de poder contemplar todos los datos, incluidos el límite superior y el límite inferior. Y aquí tenemos el total, que son los 100 datos. ¿Ok? Esto es con la función contar si conjunto, la cual yo encuentro un tanto complicada. Sin embargo creo que la función adecuada para esto es la función suma producto, pero no utilizada como se utiliza siempre. Veamos entonces. Si yo escribo verdadero, voy a escribir verdadero en varios. en varias casillas. F2, uh, F2. Entonces, F2, control enter Todas estas casillas dicen ahora verdadero Y a las que sobran Les vamos a indicar falso Este es un truco de Excel Y espero que ustedes lo aprendan y lo ocupen de aquí en adelante Cuando yo hago el producto de las dos celdas Entre verdadero y falso Es como multiplicar ceros y unos Solamente, los, si es que hay dos verdaderos, me van a entregar un resultado 1. ¿Ok? Y la suma de todos estos es el conteo de aquellos que sean verdaderos en ambos lados. ¿Muy bien? Espero que esto se entienda. Entonces. De forma análoga, yo puedo escribir esto igual... Suma producto, ahí empieza a abrir un paréntesis. Pero aquí está la técnica, porque en vez de poner dos matrices, nosotros vamos a poner solamente un valor, que es un producto de matrices, de matrices de condiciones. Esto es una técnica muy especial, por eso espero que la entiendan. Vamos a abrir el primer paréntesis y vamos a escribir ZX mayor que el mínimo. Voy a cerrar paréntesis. Y vamos a hacer un, un por, no un punto y coma, un por. Vamos a abrir los paréntesis y vamos a escribir la matriz ZX menor o igual que el máximo. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Entonces lo que está acá adentro es solo una matriz. Pero es una matriz de productos de condiciones. Es decir, esta, los que cumplan con esta condición me va a generar una matriz completa de verdaderos y falsos. En este caso, también me va a generar una matriz completa de verdaderos y falsos. Y el resultado del producto de estas dos va a ser una matriz donde solamente, cuando se cumpla que en ambos casos es verdadero, me va a entregar un 1. Y como está dentro de la función suma-producto, me va a hacer la suma de estos resultados. Presiono Enter. Y la arrastro. Porque será si está fijo. ¿Ok? Bueno, se puede arrastrar también, lógicamente, con F2, control Enter... O también se puede arrastrar eh, seleccionando todo y presionando Control J. Y aquí tenemos los mismos resultados que antes. Solamente que en la primera debiera ser un mayor o igual. Para incluir los datos que están que son iguales al límite inferior del primer rango. Y con eso obtengo los mismos resultados que hacer un si conjunto. Pero como pueden ver, la sintaxis del si conjunto es bastante compleja. Por las comillas y los ampersand. Y la sintaxis de esto es bastante más sencilla. Lo único que sí hay que entender un poco la razón de esto Se puede jugar con esto, pueden poner los que sean iguales o los que sean iguales Y con eso es el equivalente a un contar ¿Okay? Entonces vamos a eliminar la columna acá No la vamos a ocupar Vamos a copiar los formatos y todos y todo todo esos adornos que uno hace Si rato la fórmula hacia el lado Lo único que voy a hacer va a ser copiar los formatos Elimino las fórmulas y ahora vamos a escribir la frecuencia acumulada La frecuencia acumulada en la primera celda corresponde al mismo En la segunda celda corresponde a la suma de estos dos En la tercera celda la suma de estos tres En la cuarta celda la suma de estos cuatro Entonces, lo que vamos a hacer Vamos a decir que esta celda va a ser igual a la suma Desde el primer valor, dos puntos Hasta el mismo primer valor con la diferencia de que este valor, el, el primero lo vamos a dejar fijo ok fijo total eso, eso. control Eter. si yo arrastro esta fórmula hacia abajo no, hasta, hasta ahí. como podrán ver como el primer valor está fijo hace la suma fijando un inicio y dejando libre el final si presiono F2 y Control ENTER me va a hacer la suma correctamente ok? y ahora el último resultado deberían ser los 100 al final es la suma de todos los datos el último resultado es la suma de todos los datos vamos a dejarlo aquí pintado en color para que se entienda lo que voy a hacer ahora ahora vamos a hacer la frecuencia relativa ok? que es un valor que va desde 0 hasta 1. En este caso es la frecuencia relativa acumulada, por tanto el primer valor debería tener un valor cualquiera y el último debería ser sí o sí 1. Entonces la frecuencia relativa se determina tomando este valor y dividiéndolo por la suma total de los datos. Esa se puede fijar y fijando esa lo que hacemos es que después podamos arrastrar esta fórmula hacia, hasta acá abajo. vamos a dar más decimales para que se vea bien, para que se pueda apreciar los decimales, porcentaje bajarlo a dejarlo todo como expresado como porcentaje y la frecuencia acumulada es igual a los valores acumulados dividido por este mismo en un F4 por tanto estaría fijo bajo todo, F2, control, enter entonces este equivale a la suma de los dos anteriores este equivale a la suma de los tres anteriores Este equivale a la suma de todos los de acá forma más sencilla de hacer to todo lo que está acá Es seleccionar todo el rango Escribir igual al valor dividido por el último valor fijo Y presionar Control ENTER Al presionar Control ENTER la celda que está fija se mantiene fija Y todas las otras cuando, cuando arrastre la fórmula hacia abajo Un Control ENTER se va a arrastrar hacia abajo Y hacia los lados va a ser lo mismo Control ENTER Y tenemos el resultado final okay. Finalmente, para poder hacer el, para poder hacer el histograma, mmm, es súper sencillo, vamos a insertar, insertamos un, un simple gráfico de columna, para seleccionar los datos, le vamos a agregar, se le pone el nombre de la serie, poco me importa el nombre de la serie, y los valores de la serie van a ser igual a las frecuencias o las frecuencias eh, relativas, aceptar. Y lo, las etiquetas del eje horizontal se pueden editar y se selecciona la marca de clase. Aceptar. Luego de eso, en formato del gráfico, formato de las columnas, eh, nosotros podemos poner que esto no tenga espacios y podemos ir cambiando los colores y jugando con esto. Se y lógicamente el formato de gráfico se dirige las columnas lógicamente se le puede determinar un, un color de borde que uno, que uno considera adecuado y con esto tenemos un histograma que no es lo mismo que un gráfico de barras comprenderás que un histograma no contiene un dato sino que datos que están dentro de un rango por tanto no es lo mismo que un gráfico de barras que solamente encierra los datos que son iguales eh, en, en diferentes columnas bueno muchachos esto habría sido todo el primer tutorial de Microsoft Excel espero que las fórmulas y los atajos de este teclado les sirvan y cualquier cosa cualquier duda que tengan con respecto a esto no duden en contactarme a mi correo fcofre arroba o fcofre arroba yandex.com en realidad son todos lo mismo, la única idea es que uno ustedes vean de cuál se aprenden bueno eso sería todo eh, muchas gracias por haber, este, haber visto este vídeo y espero espero poder hacer una segunda parte si a ustedes les gusta hasta luego